A otro episodio de Plane TV. Eh, hoy nos va a acompañar eh, Miguel, compañero del equipo de Office 365. Muy buenas, ¿qué tal? Y bueno, yo soy Olga, que me recordáis de otros vídeos sobre Microsoft Teams y soy Delivery Manager de Office 365 en Plane Concepts. Y bueno, en el vídeo de hoy eh, os queríamos contar un poco las novedades de Ender Ignite. Así ah, que, a ver qué, no, qué novedades nos traes. Sí, bueno, ojalá hubiera podido ir, pero no he podido ir, pero he estado sobre todo siguiendo los vlogs y me he podido ver algún vídeo, no todos, porque este año se han grabado todas las sesiones y hay un montón de material por ver. Pero sí que he recopilado creo que un poco, aprovechando que tenía que ir a ver a un cliente, un poco las novedades que, que han venido y si te parece pues te voy contando un poco a ver qué te parece. Perfecto, son muchas horas de vídeos, Así, ver si rápido. Sí. <risa> Vale, pues eh, quería empezar primero por la colaboración con SharePoint Que creo que además el equipo de Producto está dando un montón de empuje Y han sacado bastantes novedades que creo que nos van a servir un montón para, para nuestros clientes Estupendo, a ver, Entonces, qué, una, a ver qué tenemos sí. Pues por ejemplo, eh, lo primero es que bueno, ya sabes que estamos un poco en, con los sitios clásicos y los modernos en transcripción. En plena Sí, que es un poco locura muchas veces Y una de las cosas ya nuevas que vamos a tener es la creación de, de listas de manera moderna Estupendo. Vale. Y bueno, esta sería un poco la interfaz que va a haber. Tenemos a alguien también para poder crear desde Excel. Sí, ¿Esto sí, es una sí. Exacto, eso es algo que siempre los clientes nos piden en plan de no, es que tengo un Excel y lo quiero migrar de manera fácil a, a SharePoint, pues ahora, bueno, hemos visto este botón, no, se va, no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Pues seguro que más sencillo que todo lo que nos hemos peleado anteriormente. Sí, exacto, <risa> con scripts y tal, pues eh, esperemos que que esté ya pronto rápido en nuestros tenants. Sí, estupendo. Sí, y bueno, también tendremos como tipos de plantillas de listas y bueno, en definitiva, una mejora de experiencia de cara al usuario. Eh, también, de, hablando de listas, pues tendremos eh, el formateo de fila, que bueno, ya lo teníamos anteriormente. Sí, pero te lo... antes tenías que saber JSON y picártelo. Exacto, y ahora ya han pensado un poco más en el usuario y han creado esta pequeña interfaz donde puedes elegir los colores y hacer unas reglas básicas que cualquier usuario pueda hacer. No tienes que estar con el, con el JSON ahí copiando y formateando. Esto le va a gustar mucho a nuestros clientes. <risa> Vale, ¿qué más? Bueno, sí. Cosas, por ejemplo, eh, con Teams, que también es una de las herramientas que Microsoft está haciendo mucho push para el tema de la colaboración, pues que podremos eh, enlazar eh, los sitios que teníamos antiguos, que muchas veces ya habíamos creado hace tiempo con nuestros clientes en, ¿En, en Teams? Teams. Sí, exacto. Una y, buena claro. integración. Sí. Y eh, bueno, esto, por ejemplo, es eh, que cuando ya tenemos el sitio conectado, nos va a aparecer uh -huh. un aviso eh, de que esta biblioteca de documentos está conectada al Teams sabes para que sepas que esos documentos también los vas a poder ver desde... Así podemos tener mejor control de toda sí, su documentación Exacto, sí y, y la Qué gente bueno. quizás se puede dar un poco más cuenta de que cuando vaya a borrar algo que también lo está borrando de Teams, que no es que pues, lo tenga duplicado no. Un único sitio, pero con dos visualizaciones Exacto y, Las búsquedas eh, Sí, por Aquí fin Aquí habrá mucha novedad, ¿no? Sí Creo que es una de las carencias que notábamos mucho en los últimos por eso, por eso. meses en Office 365 Porque al final no te da la sensación de que tenemos como la información en un montón de sitios y mezclado por todos lados Sí, sí, al final y luego hasta que cómo lo centralizas, cómo lo encuentras Exacto, pues eh, Microsoft ha anunciado Microsoft Sheets. Eh, justamente para intentar centralizar un poco todo el tema de las búsquedas bueno. Y además va a ser transversal a todas las aplicaciones Es decir, que la búsqueda en Yammer, en SharePoint, en Teams En la home de Office 365 eh, va a ser igual Y va a buscar pues, en todos esos sitios a la vez Que antes, si lo teníamos en SharePoint, teníamos que buscar en SharePoint Si lo teníamos en Teams, teníamos que buscarlo en Teams pues ¿Y ahora, ahora todo centralizado Exacto Bien, bien Un gran paso para la integración de todas las herramientas Sí. Y eh, bueno, ya sabes que últimamente además está muy de moda el tema de la inteligencia artificial. Pues cuando uh -huh. vayamos a buscar, las sugerencias van a ser personalizadas por mi usuario, ¿vale? Según pues, bueno, lo que detecte la inteligencia artificial. Muy bien, bien. <ríe> Vamos dando pasitos sí. en inteligencia Y aquí como por ejemplo en esta captura lo que estás viendo Pues es lo mismo que teníamos en, en la home de Office 365 Pero uh -huh. dentro de, de un PowerPoint Y como ves pues me saca eh, personas, documentos, eh, enlaces vamos Todo, todo lo que encuentra de... en todas las herramientas integradas Sí, exacto Qué chulo Y aparte del mundo de Office También cuando busquemos en Bing y estemos logueados obviamente con nuestra cuenta de Office 365, nos van a aparecer los resultados también de nuestra organización. Y también y, en Windows. Y claro, también en Windows. Es decir, en todos lados vamos a tener esta búsqueda integrada. ¡Qué bueno Una búsqueda global. Exacto. Así que busques donde busques vas a encontrar la información. Lo cual también es un poco peligroso porque hay que gestionar muy bien los permisos. Totalmente. Ahí y hacer... tiene que haber un buen gobierno. Uh -huh. Un buen gobierno de, de Office 365. Sí, exacto. Eh, luego después también, en cuanto a vídeo, hay novedades de Microsoft Stream. Eh, la más destacada es que por fin va a haber una aplicación para, para el móvil, eh, para iOS y Android y también que va a haber eh, eventos en vivo eh, en Microsoft Stream, como, como en YouTube. ¿vale? Que los puedas programar. Y, eh, ¿Comunicación? Sí, Don't exacto. Pasamos un poco de la colaboración en equipo a la uh -huh. parte de comunicación más enfocado a los communication sites de SharePoint y bueno, aquí también ha habido un montón de novedades que creo que hacían falta, ¿no? Sí, sí, hacían falta porque, bueno, sí, ¿tú que has era hecho un gran a... paso, pero estaba todavía un poquito sí, ¿tú fresco. Te, tú que has hecho algunos así sitios de comunicación, a veces había pocas herramientas. Sí, al final era muy básico. out of the box y un poco básico, así que se supone que aquí habrá grandes novedades también, en breves. Sí, exacto. Eh, si te fijas ya han cambiado un poco el look de la, de la barra de arriba Sí Vale, han puesto que ahora le puedes poner un poco de color por fin Porque antes creo que ya okay. teníamos todo un poco blanco y negro y gris Sí, ¿no? en cada cliente quieren personalizar los colores Sí, exacto Y bueno, va a haber nuevos eh, web parts o mejoras en los web parts actuales eh, Como por ejemplo en los Quick Links eh, Va a haber diferentes formas de, de visualizarlos Como en esta que vemos aquí Qué bueno y bueno eh, como por ejemplo mejoras en, la, en el webpar de imagen para retocarlo y en, en el giro que hero. Sí, la imagen prominente, la imagen en, prominente en español en sí, pues por fin eh, podremos poner el punto focal de la imagen y entonces cuando se hace responsive no vamos a estar cortando caras y cuellos a la gente que sí. ponemos en las imágenes y esto se supone que va a estar ya ahora, ahora. O sea, que quizá en unas semanas ya lo podremos ver en, en nuestros. O sea, en así que breve. Sí, exacto. Bien, bien. Y ya de cara más a, a final de año, pues también, por ejemplo, vamos a poner, eh, poder poner fondo de color gris o de otros colores para romper así un poco y hacer un diseño un poco más, más fashion. Sí, más header, footer, sí. tener contenido. Exacto. Y también aquí guay, puedes guay. ver que va a haber también bastantes cambios en el, en el menú. ¿Vale? Vamos a poder poner un logo transparente y lo que hemos dicho del, del color, ¿vale? Muchas personalizaciones. Sí, aquí por ejemplo puedes ver eh, lo que te decía de, de elegir un, un color en bloque. Y eh, también pues eh, la cabecera, ves que va a tener como más personalización. Vamos a poder pues, poner un recuadro con quién es el autor y con etiquetas, ¿vale? Y esto también, me encanta, me encanta, me encanta ¿Qué es esto? Eh, esto? ya es porque por fin vamos uh -huh. a tener como eh, plantillas de páginas Qué guay. Vale, entonces si por ejemplo tenemos un tipo de página que va a ser de tipo proyecto uh -huh. ¿Sabes? O de tipo wiki eh, Pues ya vamos a poder tener una estructura básica que vamos a poder ir reutilizando ¿Sabes? No vamos a tener que estar copiando y pegando y añadiendo siempre los mismos sí, webbars Podremos crear nuestras plantillas uh -huh, Exacto Y el cliente las podrá ir utilizando y rellenando so simplemente la información en vez de tener que estar modificando la cabecera y, y los los. así Pero que eso también esto nos va a mucho sí, sí, sí, yo creo que es una de las características más, más demandadas sí, más esperadas hmm. y bueno, después también eh, al final en los sitios de comunicación es mucho de imagen, o sea, creo que hay que tener sí. un buen repositorio de imágenes <risa> Eh, y lo que va a hacer Microsoft además es que va, vas a poder como configurar un propio repositorio de imágenes de branding en tu organización. Así que independientemente del sitio en el que estés, vas a tener una biblioteca de, de imágenes que vas, vas a poder utilizar en, a nivel de tu compañía. ¿no? Ya no cada departamento tendrá que buscarse la vida en plan no de Ay, mental, ¿no? esta imagen que pongo aquí, que pongo en la noticia, sino que ya podrás eh, proveerle tú de una serie de imágenes y automáticamente cuando vaya a subir una imagen le va a aparecer... Esta opción Esto le va a encantar a todos sí. los de Departamento de Comunicación y Marketing Sí, exacto Tenemos que implementarlo Sí, porque va a ser una, de man va a ser una manera muy muy muy fácil De crear sitios muy sencillos uh -huh. eh, de comunicación Y esto va a ser por eso para el próximo año Principios del año que viene, ¿no? Exacto Y mira que te traigo aquí ¡Guau! Wow esto, vamos, esto nos va a dar la vida Sí, un supermenú El supermenú para poder englobar todas las opciones con categorías, por lo que veo, submenús bien, Exacto, bien, bien. sí, que antes quizá cuando ya poníamos varias opciones eh, se nos quedaba como oculta y en Responsive sí. se veía un poco mal dependiendo de la resolución pues eh, han rediseñado completamente el menú para poder poner un montón ah, de enlaces eh, bien, bien. y Responsive por lo que dices Sí, en Buah, los sitios bueno. de, de comunicación Y además esto llega prontito, ¿eh? hmm. a final sí, sí. de este año Sí, y bueno, después también pues nuevos webparts o mejoras que he dicho antes como de Yammer que vas a poder eh, poner las conversaciones, un contador y mejoras en el, en el de YouTube Bien, bien, bien. Interacción con Yammer. Seguimos sí, apostando por él. El... Exacto, lo que te decía. El nuevo par de, de Yammer, que al final es para poder ver eh, las conversaciones de manera más clara. Y también en Teams. Y sí, también en Teams en forma de, de pestaña, ¿vale? Para tenerlo uh -huh. también allí. En el caso de que haya conversaciones que las tengas en, en Yammer en vez de Teams, para poder también tener las, conversaci las conversaciones en, en ambos sitios. Guay, guay conversaciones centralizadas. Que por cierto, Yammer creo que cumple 10 eh, años. ¿Ah, ¿Sí? Sí, sí, lo están celebrando. Sí. Así que va a haber bastantes novedades de Yammer que a ver si poco a poco nos las van sí, descubriendo. Sí. <risa> Vamos a Teams. Sí. La eh, nueva apuesta de Office 365, ¿no? Sí. Para la comunicación. Exacto. Eh, bueno, como ya sabéis, Skype for Business va a ir poco a poco desapareciendo. Uh -huh. En los próximos Tenants eh, creo que ya va a venir completamente deshabilitado. Es decir, ah, ya ¿sí? no vas a tener la opción de, de Skype. Y eh, poco a poco van a dar herramientas a, los, eh, a la gente de IT para ir deshabilitando Skype y que ya el método de comunicación oficial de Office 365 Teams para todo. sea Teams. Exacto. Y bueno, no sé si te suena esta imagen Sí, esto me suena, esto me suena <ríe> Bueno, pues eh, uno de los problemas cuando hacemos nuevamente llamadas con los clientes Y sobre todo nosotros que a veces trabajamos desde casa Es que el fondo sí, que... a veces es... no es muy agradable no. o surgen cosas inesperadas bueno, ¿Y qué han hecho para mejorar esto? Pues esto va a dar ahora una nueva opción de difuminar nuestro fondo vale para que ya quede wow. de esta manera y aunque pase gente por detrás o imprevistos o tengas un fondo así un poco feo pues sí, ya sí. lo puedas eh, ocultar Ya no habrá ¿vale? que tapar los cuadros de sí. casa y yo ya, estado... el... sí. <risa> <risa> yo ya lo he estado probando y funciona bien hasta con dos personas que te detecta ¿Ah, las ¿sí? caras y te difumina perfectamente bien así que está bastante chulo Una chulada, una chulada sí. Staff Hub Sí, ¿te suena Staff Hub? Me suena, me suena. <ríe> vale, esta <hub ríe> es una herramienta que teníamos antes en Office 365 ¿vale? para uh -huh. gestionar el, el turno de los empleados. Uh -huh. Y ahora ya para el próximo año va a desaparecer, pero lo que van a hacer va a ser integrarlo en Teams. Porque al final si la comunicación la tienes en Teams, pues que... que Centralizas todo ahí. Exacto, sí, ya tienes ahí el empleado que vas a poder comunicarte con él y asignarle tareas y ver los, los turnos que tiene eh, eh, el empleado ese día. Uh -huh. Entonces, bueno, aquí al final todo lo que teníamos en Staff Hub va a pasar a lo que se ahora, ahora se llama Shifts Que será una ¿vale? pestaña para Teams. ¿no? Sí, tienes la pestaña de Shift con los turnos y después también tienes otra pestaña con, con las, tareas. las tareas Exacto, donde ahí al final pues eh, le podrás asignar tareas al, al, al empleado de, de turno con detalle, con imágenes eh, bueno, con un montón de información para que lo tenga ya todo todo allí Así que muy interesante Sí y sobre todo también eh, pensando en la, en la movilidad, porque hay muchos empleados que no van a tener siempre un ordenador encima, obviamente. que están trabajando en, en la calle o en alguna fábrica. Pero el móvil, somos inseparables. Sí, exacto. Pues habrá también la aplicación para móvil, obviamente, donde al final podrás recibir también notificaciones, uh -huh. eh, revisar las tareas y revisar, revisar quién está trabajando contigo en, en ese turno. Y pensando un poco en el tema de las notificaciones y en esos empleados que al final eh, necesitan mucha comunicación, otras cosas que han lanzado en Teams son las alertas prioritarias, que con esto no quiero que te asustes, ¿vale? Estoy asustando, solo de verlo. Okay. Porque al final eh, va a ser un tipo de alerta que vamos a poder enviar con, con Microsoft Teams, donde eh, avisará al empleado cada dos minutos hasta que responda. ¿Cada dos minutos? Sí. Madre mía. <ríe> Pero a ver, no está pensado para que yo te esté ahí diciendo, Miguel, haz esta tarea, Miguel, no haz es esta lo que tarea. No, <ríe> no. Está pensado más como, por ejemplo, para trabajadores de, de salud, que normalmente tienen un busca donde se les avisa para ir a, a urgencias o para ir a atender uh -huh. a, un, a un cliente, pues está pensado un poco más dándoles... Eh, ese enfoque, sí, ¿vale? En monoguardias... modo guardias... Hmm, exacto. Exacto. En modo busca. Entonces, esto al final te va lanzando alertas hasta que hasta que el, el usuario ya contesta, ¿vale? Conforme pues ya va a ir donde tiene que ir o atender una petición. Así que dando miedo, pero bueno. <risa> <risa> Lo veo bien. Sí. Vale, y luego después, eh, vez, esto es ver. un poco a nivel de usuario para desarrolladores. A ver, eh, también tenemos, tenemos unas cuantas novedades, aunque ya sabes que el equipo de, de, de producto de desarrollo de SPC Kicks eh, normalmente lanza eh, un montón de novedades durante el año. Sí, vale, nos, nos, nos han preparado, <risas> <risas> sí, nos han preparado una sorpresita, vale, para ser con Framework, vale. Como ves, eh, al final va a ser el futuro. El futuro eh, y ya está aquí. Exacto. Eh, al final el SharePoint Framework va a ser um, el framework de desarrollo eh, para no solo para SharePoint sino para las diferentes aplicaciones de Office 365 Qué bueno, ¿Vale? bueno. de momento van a empezar con Teams y con SharePoint entonces cuando desarrollemos un webbar eh, va a estar disponible tanto para SharePoint como, como para Microsoft team. Teams Y uh -huh. vamos a tener el contexto de, de Teams y de SharePoint, vamos a poder trabajar yeah, en, en ambos contextos Y en un futuro que está aquí, pues, eh, seguramente también para hacer add-ins de Outlook o de, o de Office ¿vale? También vamos a poder utilizar SharePoint Framework Bien, ¿eh? todo centralizado con el mismo framework Exacto y bueno, lo que han anunciado en SharePoint Framework 1.7 ¿vale? es eh, bueno la, los datos dinámicos uh, General Availability, ¿vale? eh, suscripciones a listas, eh, bueno, que te he comentado de los tener en team sus componentes, eh, luego soporte a Provider Hosted Solutions y una cosa también que me gusta mucho vale es que vamos a poder desarrollar eh, un nuevo tipo de, de webbar bueno, no es un webbar, lo han llamado a, -Pages, a -Pages. que si te fijas aquí en la captura de pantalla es que vamos a poder tener todo el canvas vale completo, de, completo eh, exacto ya no vamos a tener eh, la, la, la barra de herramientas donde sale editar y publicar Ajá. sino que es todo este recuadro exacto, lo cual nos va a hacer nos va a poder dar opciones para crear eh, SPAs, un poco, un tipo de SPA, dentro de, de SharePoint. Así que está bastante bien. Qué chulo, qué chulo. Habrá que verlo sí y probarlo. Okay. Exacto. Y bueno, ya por último, porque no quiero que te, sí. <risa> es que que te aburres porque sí, y, y seguro que me he dejado un montón de cosas por el camino, pero quería un poco contarte así a gran escala lo que era bien, más bien. importante, ¿vale? Para gente de IT, pues muy importante, Las, eh, El multigeo. multigeo de SharePoint y, de, y en grupos Office 365, ¿vale? Para parte de, de SharePoint, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ahora ya lo, los, los sitios de SharePoint van a poder estar en diferentes ubicaciones dependiendo de los usuarios que vayan a consumir esa información. Eso, para grandes organizaciones sí, que están en, en, en diferentes España. países, al final no tenía sentido que toda la información estuviera en Europa y luego consumirla desde América, pues quizá había un poco más de latencia y tal o que simplemente querían almacenar esos datos en, en Estados Unidos por temas de legislación, ¿vale? Pues, eh, bueno, vamos a tener dentro de la administración de SharePoint esta herramienta que nos va a permitir eh, configurar las diferentes localizaciones. Bien, bien. Y gobierno, que al final es una de las grandes preocupaciones sí, de las de empresas. Todo, de todas las empresas y sobre sí. todo de eh, todos los quites. Sí, exacto. Es eh, Ahora con tantos documentos, con tantas herramientas, ¿cómo gobernar eso para que no se descontrole, no? Pues bueno, al final al, están haciendo una mejora continua en el Security and Compliance Center uh -huh. y va bueno, a haber más herramientas o más opciones a la hora de eh, gestionar, por ejemplo, eh, las políticas ¿vale? eh, de los documentos. Y sobre todo, eh, viendo el tema de la GDPR, pues eh, también más analítica sobre a cuántos documentos se les ha aplicado etiquetado y, y políticas de retención, ¿vale? Un poco más para poder manejar toda la información que tenemos, en qué estado está. Vale, aquí puede ser algún ejemplo sí, de sí. diferentes. Eh... Toda la documentación centralizada hay que gobernarla. Sí, <ríe> exacto. Sí, sobre Así todo teniendo en cuenta que vamos a tener una búsqueda global en todos sitios. Por ciclos. eso, por eso. <ríe> sí. Y eh, bueno, a nivel también de, de, de la administración de SharePoint, pues es aplicar etiquetas a cada sitio, pues si es un sitio general, confidencial o ya es top secret. Top secret. Sí. <ríe> y ya, por último... Bueno, eh, ¿no la administración, que ya sí. la teníamos aquí, pero ahora mejoras. Exacto, sí, sí. Eh, and, si te fijas ahora, si entrábamos en la preview, había cuatro o cinco opciones... Sí. De... Me faltan muchas. Sí había muy pocas cosas y ahora como ves ya en este menú ya aparecen muchas más opciones de, pues, de políticas, de configuración, lo de las localizaciones Geo, eh, bueno, más opciones que al final han ido ya migrando de los sitios Estamos migrando de lo clásico al moderno. sí, no sí, sí exacto. Y bueno, eso es un poco todo lo que te quería contar. ¿Qué te ha parecido? Pues, ha tenia... sido bastante intenso, ¿eh? Ha sido, ya intenso, <risas> sido intenso, muchas novedades, pero bueno, como van perfiladas en el tiempo, iremos probando poco a poco uh -huh. y tenemos buena pinta, ¿eh? Exacto. Esta Sí, un sí. Y nada, mes a mes intentar ir probando las cosas nuevas que van saliendo. Exacto, a las pilas. Sí, exacto. Y nada, esperamos que os haya sido útil esta super sesión con las novedades presentadas del Ignite de Microsoft. Y cualquier duda, os lo podéis dejar en la caja de comentarios o contactándonos con nosotros por, por Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias.